Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hablaba con con un alumno ya, ya amigo y me decía, ¿qué no? 15.600. Digo, ¿qué has comprado? Y dice, no. Digo, ¿por qué? Y dice, me he cagado. <risa> Entonces, ¿cuándo coño piensas comprar algo? <risa> no sé, es que me he cagado porque pensaba que iba a bajar más no digo, no, no, si es que puede bajar más ah, entonces me espero, digo, y si no baja ah, entonces compro, digo, pero aclárate, ten un plan no puedes estar así ¿vale? digo, cuando pases a las partes de estrategia a las partes de, de a más avanzar de análisis técnico vas a ver otras cosas, pero joder por lo menos eh, en la base, ten un plan de lo que vas a hacer porque si no te vas a volver loco ¿vale? ya, a ver, como dos semanas en el curso, y está un poco <ríe> flipado, ¿no? Y al final eso es como decía Maradona, ¿no? Es como llegar al área y no poder eh, tirar la puerta. Eso es como, es como bailar a con tu hermana, pues eso, si tienes la pasta, tienes todo, el mercado resulta que baja y no compras, pues es como bailar con tu hermana, como decía Maradona. En fin, es lo que, es lo que pasa, que muchas veces el canguele, eh, jodo, eh, bueno, pues pasa. Por otra parte, pues decía aquel, ¿no? El que él sabe, dice que a veces que tienes que cometer un gran error para darte cuenta de cómo hacer las cosas bien. Esto es una realidad, nos pasa a todos, ¿vale? Y más en una sociedad en la que es una faena, ¿no? Porque mucha gente, demasiada gente, por desgracia, eh, mide su éxito en vez de por sus metas, por los fracasos de los demás eso es tremendo, eso es, eso es lo, lo peor que te puedes encontrar, pero vamos, esa, esa calaña de gente, evidentemente existe yo, yo la he sufrido y es lo peor que te puedes echar a la cara, sobre todo cuando les has ayudado has intentado que saliesen adelante y, y ves que son mierda, son auténtica basura eh, yo llegué hubo una época en la que llegué a con, casi convertirme en un sociópata por culpa de esa gente hasta que dije, no, no, eh, que no, que no, que los que están equivocados evidentemente son ellos. Eh, y yo tengo que actuar y ir levantarme y seguir mi camino, ¿no? Pero bueno, eh, ya hablaremos de venganzas, que hablamos en un episodio, unos episodios atrás. Y a la gente le gustó bastante, bueno, pues hablaremos de venganzas. Ahora vamos a ver un par de valores que están bien para ir introduciendo en cartera. Eh, en primera compra, ¿vale? Recordar que en cartera tenemos dos compras hoy no la vamos a ver en pantalla porque tengo algunos problemas técnicos, pero eh, en los próximos días la iremos viendo en pantalla, ya iremos incorporando cosas, vamos a ir incorporando nombres ya definitivos, no definitivos porque dejaremos algún hueco, pero bueno, de muchos, muchas de las, de las alt que meteremos ahí, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno que decida lo que le dé la gana y lo que le venga en gana. En fin, chicos, que está muy bien el mercado, con sus rarezas, pero todavía puede estar peor ¿eh? no, no, no creéis que no, venga, comenzamos Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Me he puesto los cascos, ya sabéis, por si se me cuelan las locas. Que no se van a la porque no tengo nada, pero por si acaso yo qué sé. Eh, bien, eh, Bitcoin, ¿qué hizo? Bueno, pues el TP1 que teníamos marcado bajó, eh, bueno, el otro gráfico que lo estábamos viendo aquí, ¿vale? Que pusimos las dos líneas rojas y le pusimos naranja en la zona de estos mínimos, ¿vale? Y esta otra, mínimo aquí no es el mínimo total, pero es el mínimo de la segunda vela, que concuerda un poquito más, pues una zona, ¿vale? De... y bueno, pues ahí, ahí resulta que se ha parado o sea, sí, un poquito de coña, bueno, en el otro la parte superior del TP1, ¿no? la parte inferior, sí, bueno igualmente es una zona, ¿vale? no es una, por eso está, eh, está puesto esta zona de ahora resistencia, que antes era un TP, en su día fue, ahora es una resistencia, eh, que ha sido toda una zona de soporte, entonces bueno justo se ha parado ahí, bien eh, técnicamente eso es bueno porque lo que tiene que hacer ahora o lo que debería hacer vamos a ponerse una hora vale es intentar alcanzar la zona pero de una forma un poquito más correctiva eh, y bueno pues procurando no desgastar tener en cuenta que estamos en zona de en una hora vale 50% RSI es una zona en la que podemos empezar a subir un poco decentemente eh, en cuatro horas vemos que hemos tenido un pedazo de velón del 7%, ha estado subiendo más, evidentemente, pero en un momento que ha llegado a una resistencia, bueno, pues ha retrocedido, es algo que es totalmente normal, después de un impulso del 7%, pues tener un retroceso, ahora mismo del 1.40, es algo, es de lo más normal, eh, si nos vamos a hacer mediciones de FIBO, ¿vale? Vemos que desde ese punto de máximos hasta esta vela mecha me de mínimos, ¿vale? Hicimos los máximos aquí, mecha me de mínimos aquí, el retroceso, ¿Vale? En principio que llevamos para pa, pa, pa, pa. Lo tengo al revés, ¿vale? <ríe> Bien que no, así te van a enseñar todos los cojones. <ríe> Venga, del mínimo al máximo. Ahí lo tenemos, vemos que bueno, que es la línea verde. Zona de 038. Si esta misma línea la ajustamos a los cuerpos, ¿vale? Pues veréis que es 038 clavadito, ¿vale? Pero bueno. Eh, como hay que tener en cuenta absolutamente todo, yo siempre miro los dos, ¿vale? A cuerpos y a mechas. Aquí arriba, como está en cuerpo, pues no lo movemos. Pero aquí abajo sí podemos moverlo. Eh, desde pues, el final de la mecha. Que lo tenemos aquí. A el cuerpo. Y bueno, pues nos va a hacer 0.38, ¿vale? Clavadito. Vale. Eh, en principio, primer soporte normal. Lo tendríamos en la línea roja que tenemos aquí. En 17.000, más o menos, ¿vale? Vamos a ver si lo... Si lo soporta, ¿qué pasa? Que también encima la zona a la que hemos llegado es pues más o menos, más menos, ¿vale? La zona del suelo anterior, ¿vale? Donde hizo mínimo. Entonces tenemos que ir y probar y decir, oye, eso que acabamos de atravesar, vamos a empujar a ver si somos capaces de levantar la tapa. Eh, y bueno, de momento, pues no hemos sido capaces. ¿vale? Ha sido una primera prueba. Y de momento, pues no hemos podido. Vamos a ver eh, si en siguientes movimientos es capaz, en cuanto a la vela de diario es una vela bastante buena ha estado siendo bastante mejor a lo largo del día, pero bueno, normal que al final pues oye, cierran también los mercados dentro de un rato en Estados Unidos, no sé cómo, cómo estamos eh, pero, a por cierto que tanto mirar tanto mirar, el resto que estaban verdes subiendo un montón pero, vamos a ver un momento <risa> guau, eh guau, dónde está ¿Dónde se está poniendo? Súper interesante. Me parece súper interesante. Que bueno, eh, en principio mmm, no varía nada de lo que ya estábamos viendo con, con esto, ¿vale? O sea que esto, bueno, mmm, en principio para mí 3200 es el suelo técnico. Eh, pero vamos a ver si somos capaces de ir a la zona de 4100, que es donde la línea de tendencia, vamos a verlo porque es que en esta gráfica no lo tengo, ¿vale? Más o menos, 4100 es donde esta subida se puede juntar con la línea de tendencia y decir, hoy pues otra vez nos vamos para abajo, que sería bastante normal, a pesar de que tengamos que un dato de inflación positivo, ah, solamente ha subido, porque dicen, ha bajado, no, no, la inflación no ha bajado, la inflación ha subido, un 7.7, está bien, lo más importante, la subyacente, que si nos vamos y podemos verlo en un segundo, porque lo tenía yo por aquí, si no me equivoco. Ah, mira aquí, de cuando enseña el calendario ya está actualizado. El anual, de un 7.7, y la subyacente de un 6,5 que se esperaba ha bajado a un 6.3, del 6.6 que venía, que venía dando. Entonces, es una bajada interesantísima, sobre todo la de la subyacente. Esta es muy buena, ¿vale? Se esperaban eh, 0.2, al final ha sido 0.5 lo que ha bajado, y aquí se esperaba 0.1, y al final han sido 0.3 lo que ha bajado. O sea que, muy bien. En ese aspecto, no sé si era algo uh, ya manipulado o lo que sea, ¿vale? Eso no, no, no voy a entrar en eso en esos detalles, pero eh, sí que se ha dado eh, bien dentro de lo que dentro de lo que se, se esperaba y muy mejorado. Eh, volvamos aquí. Entonces, bueno, en cuanto al mercado, si sigue subiendo, sigue todo bien, pues por lo menos ayudará. No digo a que Bitcoin suba, pero por lo menos a que Bitcoin no baje que creo que es un poco lo que todos, todos queremos, ¿no? Que, que, por lo menos que, bueno, es que, a ver, decir que no queremos que baje, no baje, es un poco mentir, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad eh, ya creo que está bien que pueda darse la subida. Eh, nuestra línea de tendencia, pues estamos muy por debajo, sí que hemos llegado a una zona de sobreventa en diario, no sé si la más correcta, pero mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ampliar aquí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que tengamos un diente de sierra, pim, pam, vamos a ir por debajo de esta zona en la que ya hemos estado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Vale, vamos a venirnos a esta otra gráfica donde hemos estado trabajando. Tengo una mosca aquí. Eh, si esta, esto que hemos hecho es un impulso y tiene que tener un retroceso. Y posiblemente sea un retroceso inferior. ¿Cuál sería el, el objetivo de esta subida a la baja? ¿Vale? Si nos vamos para abajo. Pues fijaros qué casualidad. Que nos está marcando la zona de la línea de tendencia. Los 14.400 aproximadamente. ¿Vale? Ahí lo dejo. Ahora bien. ¿Qué objetivo tendría una subida continuada, pues primero, deberíamos de romper la zona de 18, 18, 300. Más o menos, ¿vale? Hasta 18,5. Eh, y a partir de ahí, una vez que consiguiésemos hacer eso, tendríamos que irnos a la línea de tendencia y, evidentemente, 21,500, pasarlo a 22,500, que era el objetivo que teníamos anteriormente, bla, bla, bla, bla, bla. vale Pero todavía son objetivos que ahora mismo quedan bastante lejos. A pesar de que haya intentado, ha estado incluso un 10%, un 11% hemos estado subiendo, aún andamos bastante lejos de lo que necesitaríamos. ¿Por qué? Porque de donde está el precio ahora mismo, hasta esa línea de tendencia, ahora, ahora está, nos falta un 24% de subida. 24%. ¿Que sabemos que Bitcoin lo hace en dos días? Sí. Igual que lo baja, lo sube. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Bueno, sencillo. Ahora, ¿qué hace falta? Recuperar un poquito de confianza, que el mercado recupere confianza en, en los actores que hay, que es difícil, ¿vale? Eso, eso es un poquito complicado. En cuanto a Ethereum, bueno, pues ha hecho bastante bien, está haciendo una vela muy parecida, un poquito quizás mejor que la de, que la de Bitcoin. Se nos ha ido a la zona de 1250, 1290, zona de resistencia, antiguo soporte. Eh, en, en el momento que lo pase, posiblemente vuelva a, a hacer una zona de, pequeña zona de consolidación y... Vuelva a intentar atacar la zona de resistencia de los 1.700. Vamos a ver si es capaz de hacer alguna de esas cosas. El total market por bueno, pues intentando hacer igual una vuelta, pero ¿dónde estamos? En zona de resistencia, ¿veis? Apoyo. Apoyo. Apoyo. ¿Vale? Estamos en una zona de resistencia. Y la dominancia de Bitcoin ha venido, ha pinchado en la zona que tenemos de soporte. Soporte interesante, importante a lo largo del tiempo y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Romperemos este triángulo que bueno, quitando esta ruptura se ha ido comprimiendo con el tiempo hacia abajo. No sé. Vamos a ver. Este, yo estoy muy muy muy muy a ver ahí qué qué narices pasa, a ver si sí, porque aquí ves este pinchito fue un poquito más abajo que este. Y si ahora viene otro aquí, un poquito más abajo, habría altcoins que se favorecerían bastante. ¿vale? ¿Qué altcoins podrían favorecerse? Pues bueno, altcoins como Matic, que está haciendo una pedazo de vela. Esta sí es buena, abrazando a la vela del día anterior, siendo una pedazo de vela brutal. vale eh, Ojo, ¿eh? Mucho ojo. Evidentemente Matic está dentro de la cartera. Eh, yo he hecho primeras compras del 50% que teníamos ahí, ahí eh, puesto. Eh, es decir, si... Por ejemplo, tu cartera, la parte que divides para altcoins, lo has hecho en bloques de 100 euros, dos compras de 100 euros, o dos compras de 50 euros, pues yo ya he hecho mi primera compra de 50 euros y me guardo otros 50 como segunda compra por, por si sí, o para cuando el mercado pueda retroceder. Que luego la tengo que hacer más arriba porque el mercado ya da tendencia de subida, vale, pues ya la haré, no pasa nada. Pero a mí me da que la podremos comprar más abajo, ¿vale? Eh, eso por un lado, por otra parte tenemos para ver eh, Ergo alguien me la ha pedido me la pediste, además me la pediste hace unos días se me olvidó efectivamente y bueno pues Ergo, teníamos de la zona de salida resistencia y resistencia las que no ha podido pasar tenemos una zona de suelo histórico que acabamos de repetir esto es un doble suelo de libro que puede empezar a subir está mm, técnicamente potente la cuestión es que tienen que pasar cosas para decir, yo entro en este doble suelo. vale, Cuidado. Eh, yo sé que hay gente que dice, bueno, pues yo ya entro. ¿vale? Vale, me parece muy bien. Si asumes el riesgo, pues ya está. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que esta línea de tendencia, vale, que se rompió aquí al alza, muy bien. Eh, de hecho, estamos, no estamos en una zona de apoyo de ella, pero bueno, si nos vamos aquí, por ejemplo, vale, vemos que fue resistencia, rompimos, Ahora ha vuelto esa resistencia, caímos. Bueno, pues, la que manda ahora mismo es esta línea de tendencia, precisamente. ¿Vale? Para mí, si empezamos a subir, tenemos eh, un cruce de medias, la línea naranja, o sea, la EMA 20, con la de 50, con la ruptura de esta línea de tendencia, entonces sí valdría, creo para mí, ¿eh? para mi modo de ver, sí valdría la pena coger, pues este trayecto, ¿vale? Un 131%, un 132, un 136, lo que sea, ¿vale? Ahora, vamos a ver riesgo versus <ríe> beneficio. Es decir, si yo consigo romper eso, tengo un, un buen beneficio. Y el riesgo es pues que me haga acá la línea de tendencia, bueno, tenemos soporte, una zona de soporte ya estaría confirmada, ¿vale? Ahora bien, si yo lo cojo desde aquí y no llega y rompo a la baja... Tengo un riesgo muy alto con un beneficio. Bueno, a ver, es probable ¿vale? que se venga desde donde estamos a aquí, a la línea de tendencia, un 25% más o menos, yo qué sé, ¿vale? O a la media de 50%, va. ¿vale? Pero primero tienen que suceder cosas que no han sucedido, ¿vale? Importante, nuestra línea de medias, ¿vale? Que el precio pase por lo menos a la derecha. Fijaros que aquí, aunque pase a la derecha, está cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, hasta que al final consiga hacer algo. Si bueno, si mi línea de media se pone verde, empieza a subir, vale pero, a ver, dicho esto es un, es un, un doble suelo de libro no hay, no hay más igual que aquí hizo el doble techo vale, pim pam, toma la besitos pues ahora tenemos pim pam, lo más probable es que nos vengamos aquí pero ojo, vale el riesgo de hacerlo desde donde está, es bastante alto yo esperaría a que rompa esta línea de tendencia y tener unos cruces de medias un poquito más, más desarrollados, vale, un poquito más decentes eh... Bueno, FTT hoy se estaba recuperando bastante, un 60% arriba, eh, pero claro, depende de dónde lo estés trayendo y si hay, si está abierto el trade en, en esos exchanges. En FTX parece que, bueno, pues pare, parece no, yo os confirmo que no se puede sacar la pasta, a mí eh, me sigue saliendo esto en rojo, eh, sigue habiendo el aviso de que, bueno, pues que eh, puedes perder eh, tus fondos que no e ingreses dinero y esas cosas. Eh... De momento los depósitos en TRX me está saliendo en directo ahora mismo, en TRON, BTT, JST, SAN y HT están desactivados esos depósitos, imagino que la red eh, de TRON ha dicho, TRON, que te den, ¿vale? Y no quiero eh, saber nada de tu exchange y no quiero que mis monedas vayan para allá, ni entren, por seguridad de mi gente, que no entren, ¿vale? es el Justin Sun, ya sabéis que se apunta a cualquier cosa en la que pueda intentar tener un poco de protagonismo yo con el capital que tengo en, en FDTX, yo sigo haciendo trading porque nunca se sabe lo que va a pasar, es decir, yo voy tradeando voy haciendo una posición so, pequeñita, venga, pim, pam, pum, y ahí estoy o sea que eh, no voy a parar porque si mañana lo puedo sacar, ¿qué hago? Y si no lo puedo acá, pues bueno, pues eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Es el riesgo que corremos, por eso hay que diversificar en varios exchanges, eh, que imagino que, como he dicho otros días anteriores, muchos habrán aprendido el por qué lo, el por qué lo decía. Eh, dicho esto, a ver, vamos a ver, en la parte negativa, bueno, OVR versus Ethereum, 12%, ya sabemos que cuando Bitcoin cae mucho, esto sube mucho, y cuando Bitcoin sube, ese par baja bastante. Eh, Badger, HT, .BNB, también baja. Nexo, USD, un poquitito. Eh, esto es nada. Y en el lado positivo, pues están todas las demás. Hay un montón. Pues FTT, 143%. Madre mía. Eh, Band, 66, eh, los cortos de Bitcoin atentos porque eh, según nos informaba Iván Fufuso antes en directo, en Discord tenéis por ahí debajo el link de Discord estaba rompiendo el 50% del canal y siguen acumulando cortos de Bitcoin cojo <ríe> eh. eh que evidentemente se podría ir a en cualquier momento, sí, pero sí, pero, vale eh, Solana, Solana también ha estado haciendo de las suyas, Matic también ha estado haciendo de las suyas, 35% Solana, muy bien, porque a pesar de esas Solanas que han soltado y demás, pues bueno, bueno han dejado ahí cosas paradas en staking y han hecho cosas muy bonitas entonces Solana es otra de las candidatas que están en la en la um, cartera tenemos Solana tenemos Matic, y hoy os digo otra que yo nun, dije no la voy a comprar nunca más Hace años, ¿vale? Y he estado durante muchos años sin comprarla. <risa> Digo años, ¿eh? Cuidado, estoy diciendo, hablando de años en el mercado cripto. hablando de años. Que es Tron. Tron. ¿Qué pasa, Tron? Y pues, pues sí, pues la he comprado y creo que hay que comprarla. ¿Por qué? Porque su red se ha desarrollado de tal forma que aunque no me guste su, su desarrollador o su fundador, vale eh, bueno pues eh, sí que está haciendo cosas interesantes entonces es la tercera en Discordia que os digo hoy eh, pues, bueno, si, si a alguien le gusta o no le gusta pues bueno de momento eh, repito que tenemos Solana tenemos Matic y tenemos eh, Tron teníamos ya Cardano así que así que bueno pues eh, y teníamos también bueno aparte de los tokens que habíamos comprado en privada eh, ¿Dónde tengo yo aquí, a ver <ríe> la tengo por aquí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí mm, mm, mm, mm, mm. os recuerdo que teníamos 50% de la cartera en Bitcoin ¿vale? para una cartera de 10.000 dólares que luego puede ser de 1.000 y le quitas un cero a todo Teníamos 50% de Bitcoin, con lo cual, 5.000 dólares, con lo cual hacíamos 10 compras de 500 dólares. ¿vale? Teníamos un 15% de Ethereum, en el cual, de 10.000 dólares, pues metíamos 1.500, de 1.000 dólares meteremos 150, que serían 5 compras de 300 dólares o 5 compras de 30 dólares. De BNB teníamos un 5%. ...para comprar 500 dólares en total, es decir, 5 compras de 100 dólares. De altcoins, de altcoins teníamos un 20%, 2000 dólares en total, en la cual íbamos a hacer 10 compras de 200 dólares. En realidad, eso era el total, 10 compras de 200 dólares, pero si vamos a meter 10 altcoins, vamos a hacer cada compra de 200 dólares vamos a dividir en dos, 100 dólares por un lado y 100 dólares por el otro, y luego guardábamos un 10% en liquidez, que eran 1000 dólares o 100 dólares, dependiendo del de, eh, nivel de la cartera que vais a hacer, ¿vale? Os recuerdo esto, eh, y bueno, pondré, mañana, mañana retomamos la cartera, ¿vale? es que tengo un problema técnico y no me, y no me, no me sale. Bien, eh, para, además de eso, porque seguro que se me está olvidando algo. Teníamos la compra de cadena, por cierto. Los HDI. Teníamos la compra de cadena. BNB, Ethereum, Bitcoin y Cardano. Ahora añadimos Tron. ¿Qué pasa Tron? Añadimos Matic. Y añadimos Solana. ¿Vale? Mira. O sea que nos quedan todavía por añadir 5. 5. Ya veremos a ver lo que. de Seguro que más de uno me va a decir, ¡añade esta! ¡Añade la otra! Pero está muy bien, ¿eh? Que, porque yo, yo me despisto mucho y ya sabéis que muchas veces con las altcoins pues no soy muy muy agraciado. Eh, no, no porque no me vaya a vivir con ellas, sino pues que no. Yo soy más de eso. Bitcoin, Bitcoin, un poco de Ethereum, un poco de BNB y un poco de Bitcoin. <risa> ¿Vale? pero, pero a ver, sí, eh, ahora que, es momento para por lo menos configurar la mitad de cada compra. Creo que es un buen momento. Aunque podamos tener un momento de caída, ten en cuenta que es una cartera para Hall. Esto no es una cartera para trading y que la voy a vender mañana. Y a... Y dice que no, y si, puedes, si va a caer eh, más o crees que puede caer más, ¿por qué vas a comprar ahora? Anda, coño, porque es que no sé ni dónde va a caer, ni cuándo va a caer, ni cuánto va a caer. Vale, entonces, eh, es hold, eso sí que es no es, no es, no es no es demasiado grande. Es decir, si voy a configurar mil, mil dólares, el que pueda configurar a eh, diez mil y, y el que pueda configurar a cinco mil, pero pues si voy a meter mil dólares ahí, pues oye, pues porque sea poquito, muy, son trocitos muy poquitos, es algo muy pequeño, pues para mantenerlo y ver qué rentabilidad tenemos con el paso del tiempo a lo largo de los próximos 12, 18 meses con esa cartera. ¿Vale? eso es lo que, lo que es. es, ese digamos, el experimento y por lo menos intentar llevar valores que creo que valen la pena, no lo sé, luego eso ya dependerá de cada uno. En fin, poco más que añadir, chicos, eh, hay que tener un poquito de paciencia, hay que esperar a que las gráficas se rehagan y ver cómo sigue eh, reaccionando el mercado eh, respecto a Bitcoin. Creo que la reacción no ha sido mala, a pesar de que se han puesto unos titulares tremendos, de esto se va al carajo de eh, qué desastre las criptomonedas el desastre no es las criptomonedas el desastre son los administradores de esas empresas, ese es el desastre, el desastre no es que es que van, van a por las criptos no van a por las criptos, lo que van es a por esto sinvergüenzas y eso a mí me parece bien, que queréis que os diga llamarme loco eh pero creo que es lo que hace problema, los daños colaterales de todo esto eh, una caída muy rápida de este tipo eh, pues ya sabéis que produce muchos daños en el mercado y produce daños a otros proyectos que a lo mejor, ostras, de otra manera eh, estaban ya en esta zona de Bitcoin al borde del de Bitcoin y del mercado cripto, al borde de la extinción pues cualquier latigazo los termina de matar los termina de matar, entonces bueno hay que, hay que estar pues bueno, con un ojo en esas cosas, que es, la, es el daño colateral que va a hacer todo esto. En fin, poco más que añadir. Eh, tenemos clase, los alumnos a las 21.00, así que, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para cuando haga falta y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.